En esta presentación mostraremos cómo proponer mejoras a preguntas creadas por compañeros. Es la actividad del ciclo SGQ donde más dificultades se observan. Al no ser una tarea opcional, las calificaciones se resienten. Vamos a elegir una pregunta y mostraremos cómo podemos identificar problemas. Mejorar preguntas exige un pequeño esfuerzo, pero no es difícil de hacer. Sugerimos empezar contrastando una pregunta de un compañero con lo que explica el texto o los vídeos sobre ella como hacen las leonas antes de lanzar un ataque, lo primero es elegir algo que merezca la pena nuestro esfuerzo. Lo ideal es encontrar una pregunta con bastantes votos y sin mejoras propuestas. También son interesantes las que tienen respuestas evidentes o algún problema de los explicados en el vídeo de formación en SGQ, como imprecisiones del tipo posiblemente o algunas veces. Eso sí, aunque no veas nada interesante a simple vista, la experiencia es que en cualquier pregunta se pueden proponer mejoras interesantes. Aquí, hemos seleccionado una pregunta real del curso 21-22, que tiene algunos votos. El sistema la seleccionó por tener más votos que la media, pero el equipo no la reformuló, ya que había enviado el mínimo de preguntas de la semana. El sistema permite superar ese mínimo y el profesor corrige todas las reformuladas. La lectura superficial de cualquier pregunta nos hace pensar que está bien hecha. Así que lo primero que haremos es buscar el enunciado de la pregunta en el texto. Como la pregunta se sitúa bajo el título de su sección, en este caso la 3.1.1, podemos usarla para centrar la búsqueda. Aquí vamos a buscar el término marcado en azul, calidad técnica de la decisión. Lo encontramos una sola vez y ello nos hace pensar que quizás esté preguntando por algo anecdótico. El texto dice que la calidad técnica es uno de los tres factores que influyen en la eficacia de las decisiones. Leemos con más atención el enunciado y nos damos cuenta de que no se pregunta por la calidad técnica, sino por los tres factores principales que influyen en la eficacia de una decisión una vez se ha tomado. Entonces, ¿por qué no preguntamos directamente por ello? Vamos a proponerlo como mejora del enunciado. Elegimos el código de mejora que significa necesita concretar o contextualizar mejor la idea. En nuestro enunciado preguntaremos por los tres factores citando como antes la calidad técnica. Consultamos de nuevo el texto y vemos que la respuesta correcta debería ser la aceptación por los que la ponen en práctica y el tiempo que tarda en hacer efecto. Nos damos cuenta que en la pregunta pone solo aceptación, así que vamos a poner más claro que la aceptación la deben dar quienes ponen la decisión en práctica. Vemos en la propuesta azul que el código de mejora elegido significa el material no aclara que es falsa o cierta, ya que no se indicaba quienes debían aceptar. Y en la propuesta hemos puesto la aceptación de quienes la ponen en práctica, además del tiempo en hacer efecto. Hasta aquí todo es bastante fácil. Recordemos que la principal dificultad al hacer preguntas de tipo test es encontrar falsas creíbles. Destacamos dos cosas. Primero, que se tiene que poder comprobar en el texto que las respuestas falsas son de verdad falsas. Y segundo, que no deben ser evidentes para quien no sepa del tema. Nos fijamos en cómo se han construido las falsas. Hemos marcado de colores rosa y naranja análisis previo y burocracia, que serían los dos factores falsos que completan el trío. Los factores correctos los hemos marcado con tonos de, de color verde. Esta tabla presenta las parejas de factores correctos e incorrectos que se presentan en la pregunta. Es como una tabla de verdad del AND, donde solo es correcta la combinación que incluye dos factores correctos, en este caso los dos verdes. El resto de casos incluyen algún factor incorrecto, el que es el rosa o el naranja. En el enunciado hemos aclarado que preguntamos por la eficacia una vez se ha tomado la decisión. Por tanto, la idea del análisis previo deja de tener sentido y la tendremos que sustituir. ¿Qué pasa con la burocracia? Pues que burocracia no aparece en el texto. Por tanto, se trata de un factor inventado para la ocasión. Aunque el texto no la mencione... La burocracia podría afectar negativamente a la eficacia de las decisiones. El texto debería permitir la comprobación de su falsedad, y con burocracia no se consigue. Si inventásemos otra respuesta que fuese falsa por pura lógica, entonces sería una falsa evidente para cualquiera y no interesa tener respuestas evidentes. Por tanto, nos hemos quedado sin factores falsos. Ahora nos toca pensar y buscar alternativas. Dando vueltas a lo que tenemos escrito, se nos ha ocurrido que aceptar una decisión no es lo mismo que estar de acuerdo con ella. Esa podía ser una falsa creíble, pero vamos a comprobarlo. Buscamos la palabra acuerdo y encontramos que no hace falta estar de acuerdo para conseguir el compromiso del equipo, es decir, que con la aceptación es suficiente, que no es necesario que estén todos de acuerdo. Por tanto, ya tenemos una falsa que se puede comprobar en el texto. Vemos en la propuesta azul que se ha usado un código que indica que la respuesta del análisis era evidente. Ahora buscaremos otro factor falso. Nos fijamos en que la segunda idea correcta menciona un tiempo. Se nos ocurre que quizá el texto mencione otros tiempos diferentes que pudiéramos utilizar como idea falsa. Encontramos en el texto bastantes apariciones de la palabra tiempo. Una de ellas dice que las soluciones interinas se toman para ganar tiempo. El texto no dice que estas soluciones transitorias sean obligatorias, por tanto si son opcionales no pueden ser un factor destacable en la eficacia de las decisiones, así que la usaremos como idea falsa que además no resulta evidente. En la propuesta marcada con azul volvemos a usar el código que indica que la respuesta es evidente, ya que se mencionaba al análisis. Sustituimos el factor burocracia por este nuevo tiempo. La última respuesta será la combinación de ideas que falta. Hemos puesto el código que indica que el texto no permite descartar la burocracia como factor importante. Hasta aquí hemos contado cómo hemos ido pensando las mejoras. Lo hemos hecho contrastando con el texto, identificando cosas evidentes y buscando alternativas falsas relacionadas con las correctas. En la fase posterior de reformulación, el equipo podrá compactar un poco la pregunta. Como en todas las respuestas se menciona a quienes ponen la decisión en práctica, trasladamos el fragmento al enunciado. Esta es la versión final de la pregunta. Como hemos visto, el contraste de la pregunta con el material ha dado lugar a sugerir muchas mejoras. Las ideas inventadas hay que sustituirlas por otras que estén en el material, de forma que se pueda comprobar que son falsas. Espero que el ejemplo mostrado aporte ideas para mejorar preguntas de otras personas. Suele decirse que cuatro ojos ven más que dos, y en la etapa de mejorar preguntas puedes darte cuenta de cosas que han pasado desapercibidas para los demás y contribuir a mejorar la calidad de las preguntas.